Check Cletofílicas y cletofílicos del mundo Yo soy Juan Pablo Ramos y les doy la bienvenida Al episodio número 8 de la versión podcast de Cletofilia.com Donde amamos lo que a ti te mueve esta vez les comparto una charla que tuve con Romarico Cibrián, publicista y realizador audiovisual, amante de las bicicletas y sobre todo del ciclismo de ruta, y que hace un par de meses uno de sus videos estuvo en boca de todos, un homenaje a Fernanda Ordóñez y su papá Emilio Ordóñez, quienes fallecieron atropellados mientras entrenaban en bicicleta. Este video tocó las fibras más sensibles no solo de quienes nos gusta entrenar en la carretera sino de mucha gente fuera del círculo ciclista, platicamos sobre cómo fue la realización de ese homenaje y del largo camino que nos hace falta recorrer como ciclistas para que salir a rodar por carretera no sea un peligro. Romarico también tiene un café inspirado totalmente en la bicicleta, el Gallivier Cycling House, yo no sabía que era de él y la verdad es que está muy bueno ese lugar y platicará un poco también acerca del Galivier House. A quienes estén escuchando este video por YouTube, podrán ir viendo imágenes de los videos de los que iremos hablando y en la descripción pueden encontrar los links de la página y redes sociales de Roja. Espero que disfruten de esta charla. Vamos a ella. Hola Juan Pablo. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, Romarico, muchas gracias por tomar la llamada. Me gustaría comenzar por compartir un poco de ti, de tu formación y tu acercamiento a la producción audiovisual. Bueno, pues yo, este, muchas gracias también por, por invitarme a esta charla. Este, pues, mira, yo empecé estudiando comunicación eh, en la Unitec, fue lo primero que estudié porque ya sabes, fue como el requisito con los papás de una carrera que no fuera cine y música que en ese momento yo les parecía descabellado entonces era como que la más por así decirlo institucionalizada o que yo les podía decir a ellos que, que, que era una carrera de comunicación y que era enfocado a la publicidad y todo el rollo, entonces empecé por ahí pero siempre tenía claridad de, de que quería dirigir, quiero hacer cine y se llevan mis esfuerzos, ¿no? También la publicidad me encanta, uh -huh. eh, me dedico a hacer comerciales para diferentes marcas eh, importantes y pues me encanta esa parte también de... de hecho es de lo, a lo que me dedico en sí, ¿no? Es lo que lo que me da de comer uh -huh. y me encanta también esa parte de la... porque es como hacer eh, constantemente diferentes eh, proyectos audiovisuales, siempre cambios de cliente, siempre cambios de idea, y entonces estar estás firmando comerciales, pues te da esa apertura y la verdad es que la, es muy entretenido. Sí, siempre hay una buena relación entre la producción de comerciales y, y el cine, ¿no? Creo que muchos directores empezaron, o quizás empezaron para tener trabajo en, en la cuestión de los comerciales y después dijeron, ya, ya estuvo bueno ahora sí 100% al cine, ¿no? Sí, yo creo que tiene mucha, o sea, es un complemento. Eh, digo, en algún momento o, o, o antes estaba más como mal visto, ¿sabes? O como, no mal visto, sino peleado. ¿no? Yo soy publicista, yo soy cineasta. Ajá. Y al principio de repente todavía me tocaban esos comentarios. No, es que tú eres de publi y, y el todo me puedo considerar que soy de publi Y no quiero dejar de ser de publicidad. sino creo que ser director, te tienes que manejar en, en diferentes ámbitos. Y sí, para mí definitivamente ahorita es como para sobrevivir, para ganar lana. Pero sobre todo eso es... Desarrolla es un músculo muy interesante, ¿no? Que es un tema de comunicación con los clientes, que es un tema de desarrollo o conceptualización de la idea y, y desde que te dan un guión tú lo tienes que tangibilizar en un video. Entonces, a mí particularmente me agrada y, y sí, y ahora está más fuerte y tiene que ver, ¿no? Digo, Piñarri, eh, tú empezó Exacto. Eh, de locutor y luego haciendo comerciales y se lanzó al cine, ¿no? Y, y hay muchos eh, publicistas que dan el salto. Eh, yo hasta ahora no es como, o sea, sí quiero dar el salto, pero a mí no me gustaría dejar de hacerlo. La verdad es que se me hace una charma muy noble y, y como con un reto constante de siempre te, te enfrentas a nueva gente, a nuevo crew, a nuevo cliente. Entonces todo el tiempo tienes que tener estas habilidades eh, humanas eh, desarrolladas y abiertas y te ayudas siempre a mejorar. no Entonces a mí no me gustaría dejarlo. Sí me gustaría pasarme al otro lado, pero ahí mantenerme, y pues sí es un sueño, y ahí estoy como escribiendo, tengo escrito un, un largometraje, uh -huh. eh, do, bueno, dos, uno, uno en guión y el otro también, pero el otro ya lo estoy como intentando desarrollar, tratando de levantar un, un documental, un largometraje, eh, Nosotros dos son ficción, un, un, un documental uh -huh. total, y pues ahí estoy inventando los cortitos, ¿no? Sí, es es están tan bueno. Están compartiendo. Sí, que justo es lo que nos llevó a, a esta charla, ¿no? Estos cortos que has hecho, bueno, si no me equivoco son tres, sobre ciclismo y sobre ciclismo de ruta, y no sé si también el largometraje que comentas es uno que pones en, en tu página sobre un atleta este, que le estás dando seguimiento desde hace unos años, Arlie Velázquez. Ese, no, el documental salió a raíz de la pandemia que, que conocí al... al gremio restaurantero y entonces me metí en un tema de orígenes orgánicos de los alimentos y okay. está muy padre, se trata sobre eso. La verdad es que el tema es muy muy profundo desde mi punto de vista y es algo que hay que darle visibilidad eh, dentro de, de este problema que es obvio es la pandemia, pero un gran problema que tenemos es la mala alimentación y el consumo de ingredientes que no son orgánicos. ¿no? Va por ahí ese okay. documental. Y en pausa está el que tú dices, uh -huh. porque ese se quedó en pausa por Honestamente, porque yo venía documentando a Arlie Velázquez, que es el único mexicano paralímpico de invierno, o sea, pues, ¿dónde esquía un mexicano? Y luego, eh, una persona con discapacidad, en México, uh -huh. está muy difícil, uh -huh. ¿no? Entonces, él es uh -huh. un personaje que, que ha logrado, pues, bastantes cosas. Eh, él, él logró, como, hacer una base en Park City con algunos conocidos, siempre con, por medio de marcas y ayuda, y, y, y desarrolló como el, el monosquí alpino, que es, te pones como en un esquí, una persona en silla de ruedas se pone en un solo esquí, y baja a más de 100, 120 kilómetros por hora en competencia. Oye, Arli, perdón, sí. es que tengo por ahí registrado una historia, no sé si es de él, él era ciclista, ¿no? Hacía downhill. Ah, sí, él, él a los 13 años hacía bicicleta downhill, Uh -huh. eh, ya competía con los chavitos de 15 años le decían el pajarito porque había un chavo que le decían, el pajarito, que, le decían que volaba en, las, en los saltos sí, muy Arley famoso la... el pájaro el, el pájaro. inicio de los 2000 exacto, entonces por eso le decían el pajarito Arley porque volaba o sea, saltaba impresionante y es un chavo que siempre ha sido muy competitivo y en una competencia por no tener la bicicleta correcta que no era de él, se la prestaron porque la suya no sé qué le había pasado eh, varias circunstancias eh, en, una, en un salto eh, cae de espaldas y tiene una lesión medular que, que es complementada o más bien pues más eh, compleja cuando llegan los paramédicos y lo sientan y lo jalan, ahí es sí. donde ya la, la lesión fue pues más, más dura, ¿no? entonces Arly para ser literales solo siente del pecho para arriba, o sea de los pezones para arriba, sí, es, es lo único que él puede mover hombros, brazos y Cabeza, ¿no? y es un personaje que definitivamente, digo, lo conocí por la publicidad, porque llegó a una locación donde yo estaba filmando, uh -huh. y a partir de ahí, pues sí cambió mi perspectiva de, de las cosas en cuestión de, de inclusión y diversidad. Y pues me, con él me fui, como empezamos a, o sea, lo conocí y le dije, güey, vamos a, a comer. Este, la próxima semana, ya, ya sabes, no como que eres una persona que no está adaptada a las personas con discapacidad, entonces llega y como que le quieres ayudar en el restaurante, ¿cómo te ayudo? No sé qué. Entonces, pues él ya, él ya tiene resuelta su vida, no porque es un, es un capo, es un máster, el güey ya tiene todo súper adaptado y, y él desarrollado. Entonces, no, no, no, calma, yo, yo, yo, soy, yo no tienes que ayudarme con nada. Y, y desde ahí como que hice clic con él y, y como que me cambió la forma de, de ver a las personas con discapacidad. Y ese día le dije en la comida, güey, te voy a ir a filmar como lo que haces, ¿no?, a bajar. Me contó la historia, que se rompió la espalda cuando tenía 13 años, entonces él se sentía libre y le encantaba el deporte, bajando de la montaña en el downhill, en la bicicleta de montaña, y entonces, eh, pues, le pasa el accidente y, pues, ya sabes, cae en depresión, y la única forma o la única manera que encuentra es este, localiza este deporte eh, que es el alpino y, y en una vacación que fue creo que a Vancouver, no sé dónde estaba, lo vio como, lo vio como alguien, un, una persona eh, con discapacidad eh, siendo asistida para bajar y dijo eso se puede, pero competir Ese día lo probó y a partir uh -huh. de ahí encontró el alpino y fue como le regresó el alma al cuerpo y, claro. y entonces pues bueno, cambió la disciplina que es un poco similar pero en lugar de bajar en downhill, bajas en bicicleta de montaña, esquí. bajas en un mono esquí. ¿no? Uh -huh. y, y pues de, a partir de ahí, pues me convertí en su. Lo fui a grabar, le dije, te voy a grabar. Me dijo, ¿sabes cuántas personas me han dicho eso? O sea, me, me metió un piquete así en el. ¿no? De, de, de, de, de, de, de, na, no lo vas a hacer, todo el mundo me lo dice y no lo vas sí, a hacer. Sí, de esa ya chico. me la sé, ¿no? y Exacto. Y me quedo esperando. Y no, pues cuando me dijo eso, me calenté y compré el boleto de... Bueno, le pregunté a mi amigo, que es, es director de fotografía, uh -huh. le dice bueno, nos vamos a grabar a este cabrón sin saber ni esquiar ni nada, ¿no? y entonces nos dice, me dice, va entonces ahí nos fuimos, sobrevivimos como pudimos, porque evidentemente, pues no, el estar con un equipo de 20 kilos en la espalda, en medio de la montaña, pues fue muy difícil, pero logramos una pieza que nos ayudó a conectar con varias marcas, a bajar patrocinios, yo empecé como a tener la relación pues más eh, estrecha con, con Arly, me convertí en su asistente porque me empezó a gustar, aparte de, de grabarlo, como que pues yo ya entendí que necesitaba ayuda, apoyo, uh -huh. y fue, fue así como empecé a ir a copas del mundo con él, a PyeongChang en el 2018 en Corea del Sur, a vivir en la Villa Olímpica, ¿no? en los Juegos Paralímpicos, y como que pues me llevó a, a, a, a, al mundo paralímpico, que pues la verdad sí creo que me cambió la forma de ver la vida en general, ¿no? De hecho, de eso se trata una de mis películas, entonces... Sí, te es, abrió una eh, ventana a otro sí. mundo, ¿no? No, es impresionante, imagínate, los convencionales, o sea, nosotros, ¿no? Uh -huh. Cuando, o la gente, bueno, los, los atletas de alto rendimiento, eh, normalmente está, por ejemplo, eh, Francia y Alemania, y todo es como un celo de no quiero que veas mi estrategia y pues, muy administrado, eh, pues, muy rígido, pues, vas a competir y le quieres ganar al otro. Uh -huh, entonces, sí, es, sí. es una pelea, pues, como en cualquier otro deporte. Y lo que pasa con la, las personas con discapacidad es que, eh, pues, son sobrevivientes. y Entonces, es una celebración de vida cuando vas a unos Juegos Paralímpicos. El, el trato, el humanismo en general, o sea, la forma... Eh, de, de, la energía que se siente es sorprendente. Entonces, uf, otra cosa. Claro, otro nivel de competitividad, ¿no? Sí. Oye, ¿y, ¿y tú personalmente desde ahí te enganchaste al ciclismo o ya desde antes te gustaba o cómo fue que comenzaste a acercarte al ciclismo? Porque veo que tienes varias piezas y parece que es como uno de tus deportes que más has seguido. Pues eso sí fue... Eh... A ver cómo pasó eso. Yo, yo me acaba de. Estuvo muy chistoso porque yo me acababa de comprar un coche. sabes así. Ah, me compré un carro, ¿no? Así es como el, uh -huh. el, lo que tenemos de. Sí, un el check. Gano ¿no? de éxito <risas> del checklist. Uh -huh. Muy chistoso. A los dos meses. Eh, mi chica trabaja en arte. Y entonces. Eh, me dijo. Me dijo. Eh, Oye, voy a necesitar rentar una bicicleta. Eh, Tú sabes. ¿Dónde puedo rentar una bicicleta? Yo dije, puta, déjame ver. Y un, yo tenía un amigo que tenía una tienda de Create, una bicicleta Create como inglesa, uh -huh. Fixie. Uh -huh. Y le, le pregunté a este cabrón que, que si me podía rentar una bicicleta nueva. ¿no? Y me dijo, a ver, ¿para qué me la rentas? Págame lo de la renta y, la, y págame la diferencia y quédate la bicicleta. Así fue como obtuve mi primer bicicleta fixie. Y me subí a la bicicleta para recorrer la ciudad, que era. Nápoles, Polanco, que eso lo hacía en el coche, que me acaba de comprar el coche, pero lo hago con la bici y me doy cuenta, pues que cambia todo, ¿no? En la bicicleta uh -huh. este, no hay estrés, sabes exactamente el tiempo de, de el recorrido. recorrido de punto A, punto B. Eh, pues al principio sí estaba peligroso, en ese entonces, después hace como 5, 4 años, no, no recuerdo bien, y de ahí me enganché, la verdad, con esa fixie como que me di cuenta que con la bicicleta, pues ahorraba en gasolina, en estrés y en tiempo, ¿no? Y después ya me fui clavando, conocí PFB, eh, pasé a PFB y me gustó la Hobo, y entonces dije, bueno, quiero esa como de turismo, me la compré, me fui a mi primer eh, gran fondo a Cuernavaca y ya sabes que cuando haces el primer gran fondo, bueno, a mí me pasó eso, que iba bajando de, de, de, de, de, de Tres Marías y, y empecé casi que a llorar, cabrón, de la sensación de... <ríe> puta este estoy, cañón. cañón. Llegando hasta acá yo solo y como no conocía a nadie uh -huh. pues lo hice yo me sentí que lo hice yo solo no entonces de ahí me enganché y después con Alan de PFB uh -huh. eh, pues ya sabes que es un y paso y que siempre te está recomendando ahí este, la bicicleta y sí sí sí eh, pues hice mucho cl un clic con él también y pues ahora es uno de mis mejores amigos y en ese entonces organizamos hasta un evento de cine ciclismo dimos una pequeña rodada nocturna, proyectamos el documental de Pantani en el Cine Tonalá, salimos uh -huh. del Cine Tonalá, rodamos en la Roma y, y subastamos, un subastamos este rifamos un, un cuadro. ¿no? Okay. Y Entonces ahí me empecé a meter poco a poco, me vendió la primera de ruta, la primera salida de ruta con él, me partí, ya sabes, la cara bajando del de, <ríe> desierto, me volteé los dedos, o sea, Uy. así mal, mal, mal. Una pero, bienvenida sí, Poco Amable sí, una, sí la verdad que sí, pero ya que ya que estás este metido un poco en eso, no, no me dio miedo, la verdad, ya que ya de estar desinflamado de, de la espalda, Para regresar, todo, ¿no? Para Volver a, a subirme. Y así fue como me metí, pues cada año voy una semana a Colombia. Este pues, abrí un café ciclista que se llama Galivier clean House que está en la Roma. Este creé un un un, un perfil que se llama Humans on Bikes. Y uh -huh. así pues me empecé a inventar este, como cositas y hasta que empecé como a querer contar cosas y a historias no este corto que te enseñé pues dije bueno en la pandemia que estoy encerrado y que casi no tenemos chamba pues tengo que hacer algo me tengo que reinventar y la idea y la premisa fue contar algo con nada no sin, sin arriesgar a nadie y fuimos un crew de dos personas un día fuimos cuatro en dos camionetas y pues salió ese cortito de Enjoy the Pain no se ¿sí llama Enjoy the Pain que fue una colaboración con Oliveroto también, o que, que ahí busqué cómo meterlo a, a algo que fuera funcional, o, o que fuera de... Te que soy más publicista que cineasta porque lo ligué a una marca. Sí, que es y, para los que nos están escuchando, es una marca de ropa, ¿no? De ciclismo. Sí, Oliveroto es una marca eh, de ropa que es mexicana, 100%, y pues eh, la, la dueña y la diseñadora es mi amiga y fue la única marca porque en su hoy en su momento... Yo, abría, yo abro la ventana y tengo enfrente la torre BBVA, ¿no? Y entonces era como, voy a tratar de hacer algo con ellos. Un personaje que ve el mensaje de quédate en casa y al final encuentra, el, ya puedes salir a abrazar a los tuyos y pues no me pelaron. Después a, a, quise buscar a ultra la cerveza de, a ver, ligar del alcohol con el alcohol con el deporte, pero de una manera que sea correcta, no sé qué, y pues no me pelaron. Y, y, y la verdad y dije, ¿qué, qué, qué, qué estúpido, estoy pensando como en grande cuando lo único que yo quiero contar es una historia simple uh -huh. y lo más honesto, porque aparte sí lo uso y, y siempre estoy con esa marca y es mi amiga pues enjoy The Pain y aparte el eslogan me encanta, Oliver Otto, que es la marca, tiene este eslogan que se llama Enjoy The Pain, que, que ella como lo quiere llevar es a un tema de disfrutar... Pues esta joda que nos ponemos en la bicicleta, pero que es para todos, o sea, no es nada más para el de alto performance, o el que se quiere sentir pro, sino el enjoy de pain es para pues, el, el que pesa 70 kilos, 60 kilos o 100 kilos, ¿no? O sea, todo el mundo puede ser parte de, de esta disciplina y de, de, de este deporte. ¿no? Y de ese dolorcito rico, ¿no? no... De este dolor rico, como sí. dicen ellos también, sí, es muy sí, rico. Sí, sí, sí, sí totalmente. Creo que es una de las cosas que te engancha, ¿no? Digo, el sufrir rico que, este consecuentemente, siempre viene con una recompensa de sentirte súper bien, ¿no? Después de un rato. No, y ahora con... con o sea, la, lo que pasó en el corto sí tiene algo de, de cierto. O sea, digo, es una historia entre la chava que lo fotografió y mía. Ajá. O sea, no es como una historia personal, es una ficción. Pero lo que tiene muy, muy cierto es... Que la bicicleta, por ejemplo, ahora en, este, este, en estos momentos de pandemia, yo por ejemplo no sé qué hubiera hecho sin ella, porque me hubiera vuelto loco, ¿no? O sea, sin poder salir, yo empecé a hacer rodillo en casa, entrenaba en casa, y era lo que me ayudaba a medio a, a sufrir deportivamente, pero también a no estar ahí todo deprimido. Entonces, después ya empecé a salir, ¿no? Como rodadas con pocos amigos o tú solo, pero pues sí, ahora más que nada, pues ves que el. Fue un, es un boom ahora el tema de la bicicleta por lo mismo. La sí, tacañón, es, en la primera oleada de la pandemia, en los primeros meses yo me acuerdo, conseguir un rodillo fue tarea casi imposible, ¿no? No había rodillos por ningún lado, todo el mundo quería su rodillo para pedalear en casa. Exacto, y las bicicletas, o sea, hay un desabasto increíble por por todo este tema, todo el mundo se compró su bicicleta y... Y pues ahora también como medio de transporte, pues es de los más seguros porque se va solo, estás estás en al aire libre, eh, pues mucho es un plus en eh, muchos sentidos. Sí, totalmente, le, le, le volvió a dar foco a la bicicleta, ¿no? Que cada vez que hay algún desastre o una emergencia, como que todo el mundo voltea la bicicleta otra vez. Este, sí. Y, y creo que cada vez se quedan un poquito más con esa atención, ¿no? aunque eh, todavía queda mucho por hacer, sobre todo en seguridad vial, ¿no? Y creo que esto nos puede llevar también a, a otro de los videos que tienes, que fue este homenaje a, a Fer y a Emilio Ordóñez, de, sí. que, que son hija y papá que lamentablemente, pues, ahí sufrieron un incidente vial y fallecieron ambos rodando en la carretera. ¿Cómo fue que que conociste este caso y que decidiste hacer la, pues, este video. Pues mira, yo conozco a los de, también por, muy chistoso, porque por el video de Arly se me acercaron hace cuatro o cinco años los, los directivos del AR Cycling, el equipo eh, Monex, que ahora se va a Italia. ¿no? Entonces, y entonces, desde ahí somos amigos. Ah, ya, de, sí, sí. Los sí. hermanos Rodríguez, que son un equipazo ahí y que bajaron el fideporte para apoyar a estos chavos. Sí, súper aventados poderes. ellos. ¿no? Sí. De, desde que se fueron a, a Europa casi, casi así de, de mochila a ver quién nos hace caso para, ten, para participar. Exacto, pues Alex y Ramsés, bueno y ahora Beto, bueno todos son súper amigos, vienen y se quedan en mi casa, yo en la de ellos, ¿no? porque pues, siempre andan de nómadas por el tema de, de buscar los recursos y estar en un lado y otro. Entonces hicimos una relación muy estrecha y en algún momento él me dijo, oye yo quiero que me hagas un video, porque también le hizo uno a Ulloa, quiero que me hagas un video del equipo como el que le hiciste a Arley, ¿no? Así empezó la conexión por Facebook en algún momento. Ajá. Y desde ahí nos hicimos super cuates, y pues bueno, ahora pues eh, él tiene como Galivier, que es el café que tenemos acá en la Roma, uh -huh. como de, como de casa, y, casa y base para las conferencias de prensa o para tener juntas o todo. Y un día, pues bueno, lo, lo que pasó con este video, para no tener tanto preámbulo, es que tuvo una junta ahí con Chucky, con Edgar, eh, que es el protagonista del video, y uh -huh. yo, pues, obvio lo admiro y ubico quién es porque sé que le da durísimo, ¿no? O sea, le da super, está súper fuerte. Ese chavo para mí es de los más fuertes de México, de Ruta. Uh -huh. Y le pregunté sin, sin querer vincular la historia, porque, pues, obvio yo sabía lo que había pasado, que su novia y su suegro, pues, habían sido atropellados en la carretera y, pues, habían fallecido. Pues, yo, obvio, no quería tocar ese tema porque es muy delicado. Y lo único que hice en la plática que estaba teniendo con él... Eh, porque teníamos una idea, eh, los hermanos Rodríguez y nosotros, de hacerle un video individual a cada integrante del equipo como para presentarlos y ponerles cara. Y entonces por ahí empezó la conversación con él y se me ocurre preguntarle, ¿cuál es tu puerto favorito? Uh -huh. Y cuando le hago esa pregunta, enseguida pues se le vienen las lágrimas a los uh -huh. ojos y uh -huh. me dice, mi puerto favorito era el Ajusco, pero ahora es el desierto porque ahí es porque es el lugar o el puerto favorito de F Fernanda para subir y se, suel se le suben las lágrimas y pues casi todos llorando ahí, ¿no? Entonces, ya como que pues, pues, un sí. poco incómodo y sensible el momento y, y ahí como que dije, güey, pues, así como con Arle le dije, güey, pues, vamos a hacerle un homenaje, cabrón, que esto no se quede aquí, que los nombres, este pues, que le pongan nombre a, a esos ciclistas que luego lo dejan así como, ah, es que un ciclista fue atropellado y ya, ¿no? Y que contar la historia y generar sobre todo, y lo más importante, conciencia, ese fue como el objetivo de los dos. Y así partió ese video, yo tenía mucha chamba, me fui a Guatemala, lo íbamos a hacer antes que me fuera a Guatemala, entonces él me mandaba referencias. Y digo, oye, mira este video, creo que se llama Cristina, la chava que también atropellaron en Monterrey. Mira, este, este ojalá podamos hacer como un documental como el que le hicieron a ella. ¿no? Yo los veía y eran largos, o sea, eran, son tres son de 15 minutos, muy padres, entrevistando a, a todos los que tienen que, que ver con Cris. Creo que sí era para Cristina, creo que era Cristina, no recuerdo bien el nombre. Pero estaba muy padre el, el, el video, entonces como entendí como el camino, le dije, pero a ver, déjame, déjame regresar y, va y te prometo que sí o sí lo vamos a hacer. Y entonces, pues regresé el 23 de diciembre y pues él se había ido de vacaciones con su familia y regresaba, creo que el 28 o algo así de diciembre. Y los dos estábamos como en la cabeza con ese pendiente Y dijimos, bueno, el 31 sí o sí acomodamos la, las agendas y lo hicimos Y pues es el resultado del video que, que, que, que tienes ahí de Edgar Con el homenaje a Fernanda y Emilio Y pues, pues sí está fuerte la historia Y el único objetivo es eso, ¿no? Como generar conciencia Yo estoy sorprendido porque medio se viralizó Entonces, Sí, sí, sí, llegó por todos lados no Ahora sí que rompió el círculo de los que nos gusta la bici, ¿no? Sí, pues ahí lo postré Loret de Mola y uh -huh. también este, Milenio. Y pues la verdad, este pues lo que ves en los comentarios sí, sí me sorprende, ¿no? O sea, él estaba de hecho muy enojado de, de comentarios de ¡Ay, deberían de morirse todos! Y ya sabes, unos uh -huh, bien, uh -huh, bien drásticos, uh -huh. pero yo he estado hablando con él y pues la verdad es que le digo, a ver, no hay que polarizar y también hay que intentar dar un mensaje porque creo que en general la cultura vial... Tenemos que mejorar tanto los peatones, como los ciclistas, como los automovilistas. Todo el mundo tenemos que mejorar. Eh, sin embargo, pues creo que estamos en una ciudad donde los automovilistas, o sea, eso que te decía al inicio, como que nacimos en una sociedad donde te dicen si tú te compras el coche, ya eres un chingón. Claro, entonces, ya estás en otro vida, nivel. Ya estás realizado, entonces vas por la vida, le trabajas, le chingas. ...te compras tu coche... ...entonces todo el mundo te enseña eso... ...te lo compras, es el coche del año... ...o el que te pudiste comprar... ...y vas por las calles pensando que las calles ahí están... ...es pues como ahí están, está para que le metas... ...y entonces no eres consciente de que vives en una ciudad... ...donde máximo la verdad... ...por el tráfico, los semáforos, por todo... ...tienes que ir entre 35 a 50 kilómetros... ...y ahí tú vas estresado peleándote con... Que ...se te hizo tarde... ...y lo que nunca te enseña... ...es que en tus manos, al volante tienes una responsabilidad de una tonelada para arriba, ¿no? O sea, un coche pesa, en, vas en tu burbuja creyendo que tu mundo es lo más importante, que se te está haciendo tarde porque, pues, eh, se, tú no tomaste con anticipación y pusiste la alarma claro, en tu mundo, en sí. tu burbuja es lo que más importa y vas ahí en tu coche intentando rebasar, Este, me da mucha risa cuando de pronto vamos rodando, nos rebasa un coche a... 60 kilómetros por hora, 70 porque es lo máximo que pueden agarrar una recta, por ejemplo, reforma. Y de repente, más adelante se frenan en el rojo, sí. se paran en el tráfico. Entonces no hay una conciencia de prioridades. Y eso que para mí es lo que importante de este video, ¿no? Debería de, de, de invertirse. Primero está, desde mi punto de vista, la gente de la tercera edad. Después, las personas con discapacidad después los peatones convencionales, por así llamarlos. Uh -huh. Después, pues el transporte público, porque el transporte público lleva a peatones, ¿no? Y después tu cochecito y la motocicleta, al final. Entonces, en lugar de que tú le aceleres cuando en la esquina veas un peatón, más bien deberías de frenar y el peatón no debería de sentir ese miedo. Y se pierde como la referencia de, de, de y el tema humano, porque sientes que sientes el machicón dentro de tu burbuja dentro de tu carro, ¿no? Eso es creo que que todos tenemos que mejorar, también como ciclistas y como peatones, pero sí hay una... Sí. Cero empatía, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Es ponerte en, en los pies del otro y como dices, a ver, vas en un coche y no es que si le das un recargoncito, un sustito al otro, no pasa nada. Llevas casi una tonelada encima, más la inercia, se vuelve un arma mortal, ¿no? Claro. Y además, el moverte por tu propia fuerza no solo te trae beneficios a ti, sino a todos los demás, ¿no? En colectivo. Pero sí, ha sido, es muy difícil que, que todos lo entiendan. Y, y el caso de, de Fer y, y Emilio y, y un video como el que hiciste con la reacción de, pues de lo que deja alrededor ese caso puede sensibilizar un poco. Y quizá estas críticas hostiles que mencionas son la primera reacción, ¿no? Porque generalmente... El que no había abierto los ojos a eso reacciona de mala manera, ¿no? Enfadado de, ah, pues ¿para qué no se quitan? Las autopistas son para los coches, este, si no se quitan los atropellos, son unos enfadosos, pero son como que las primeras reacciones que les da comezón, y de ahí puede partir otra discusión que quizás de 100 que comentaron, por ahí 15 después pueden agarrar la onda, ¿no? Y ya es un pasito más. Que se ganó. No, de hecho, claro, o sea de hecho, algo que hablaba yo con, con Edgar es, haber eh, calmado, porque obvio estaba muy molesto y casi que quería contestarle a todos, le digo, a ver. <risa> sí, no, o sea, pues claro. Lo bueno es que primero llegó a todo el, el ramo ciclista, según yo, ¿no? Como que fue donde más se compartió el deportista, por medio de Humans on Bikes, ahí como que tuvo un buen de, de, de views y de reproducciones, y después cuando ya estos líderes de opinión lo, lo, lo ponen, pues seguramente, yo creo que sensibilizamos, a le digo, a ver, con que hayamos tocado a una persona, a un chofer, a un señor al volante, a una señora, a un joven, ya ganamos. Yo estoy seguro que no fue uno, fueron muchísimos más que generamos ese esa conciencia, ojalá, ¿no? Y ojalá y sean muchísimos más, pero yo estoy seguro que sí hubo un cambio ahí. Sí, seguro hay, hay cambios. Son a cuentagotas, ¿no? Pero se van multiplicando. Exacto. Y no sé qué opines cuando sales, por ejemplo, a lugares como el Ajusco, el desierto de los Leones, Dinamos, este, la Loma, y en otras ciudades también hay sus lugares favoritos. Pero son lugares que cada fin de semana prácticamente se convierten en un parque público, ¿no? Y a mí me sorprende que ni siquiera en esos lugares tan concurridos por ciclistas, este, no sé, la SST que es la encargada de las carreteras, pongan, o sea, tengan esta sensibilidad o una visión un poquito más amplia para poner al menos letrero de rebase con 1.5 de distancia, ¿no? O, o precaución, ciclistas rodando, no hay nada, ¿no? Creo que si bien en, en, en el ciclismo urbano, pues hay muchísimo activismo, pero activismo en el ciclismo deportivo también para protegernos, falta muchísimo, ¿no? Creo que sí, está en, eh, prácticamente en ceros. Sí, y ojalá, y, no sé, así como lo urbano está pasando, también se extienda hacia allá, porque de repente al contrario, ya creo que de, en la venta ya ves un letrero que dice prohibidos ciclistas, y creo que, que para, para el, el automovilista convencional y que no está, o sea, que no le importa el deporte, es muy fácil decir, eh, pues sí, es que esta carretera no es para ellos, o sea, es que váyanse a una pista, váyanse a no sé dónde. Y puedo llegar a entender el comentario, pero sí digo, o sea, a ver, de modo que en otros países más desarrollados donde está ese tipo de conciencia, los niños hayan nacido ya con la bicicleta y entonces como por eso ya las carreteras estén adaptadas para eso. Más bien los que se tienen que adaptar son ustedes. Y, y O sea, la solución más fácil sí o sí es decir que ya no hagan bicicleta de ruta. Claro, sí, se prohíben y respuesta. se acabó. Sí, no. eso es una respuesta, ese este deporte existe. Y si, y si no apoyamos eso, pues nunca vamos a crecer en ese deporte, nunca va a crecer ese ámbito. Por los comentarios más absurdos que yo escuché es eso, ¿no? Es que las carreteras no son para ustedes, ¿qué hacen aquí? Pues yo creo que de repente el gobierno debería de voltear para allá y poner que, pues, ahora por pues, es, un, es un bien común para todos. Les quitamos incluso hasta tráfico. Les, o sea, no sé, creo que 15, 20 bicicletas o 20 bicicletas en pelotón equivalen a lo de una camioneta, ¿no? O sea, les quitamos coches en, en, en sus calles, o sea, deberían de, de, de volter hacia allá y, y, y volver a, a ver el tema deportivo, porque pues, le va a, es, es un bien general. ¿no? Sí, la satisfacción es tanto para los que la usan, salen a rodar, y, y también, digo, no es a ver sí que no es un sueño guajiro, ¿no? Pero los países más potencia en, en el deporte, en el ciclismo de ruta en específico, pues protegen a sus ciclistas, ¿no? Este, El caso más cercano quizás en Latinoamérica es Colombia, que ha tenido siempre historia en eso, ¿no? Y, y ahora con sus ciclistas tan representativos a nivel mundial, pues ven un ciclista en la carretera y no es que le echen el coche, ¿no? Lo, lo protegen, este, en Europa claro. ni se diga, ¿no? Todo, todo el pues es un deporte súper popular y las carreteras ya se sabe que además que tienes que respetar límites de velocidad, porque si no las multas son grandes, este, pues te puedes encontrar a un conocido andando en vicio, a alguien que no conozcas pero que está pedaleando, ¿no? que ya no es algo sorpresivo que te lo encuentres. Sí, pues poco a poco yo creo que ahí tenemos que irnos abriendo camino y que nos vean en la, en la carretera y que nos vean que somos... A mí también, por otro lado es, es me, me, da, me sorprende ahora si tú subes al desierto un sábado o domingo, está lleno de ciclistas, o sea, esto hace un año yo creo todavía no pasaba, o sea, ya no son el, el grupito segmentado, la burbujita, ¿no? O sea, yo creo que ya, ya se está abriendo a todo el mundo y ves a gente que yo no conozco, varias camionetas escoltando gente, muchísimos ciclistas, eso también creo que, pues bueno, tarde o temprano tendrán que voltearnos a ver y pues, tratar de adaptar y respetarnos. Sí, sí, sí. Yo creo que va a ocurrir de, de una u otra forma. Para irles compartiendo a la gente dónde pueden ver tu, tu trabajo y estos videos que, de los que platicamos, cuéntanos, do, dónde, ¿dónde pueden echarle un ojo a todo tu trabajo? Mira, eh, pues yo, estoy, yo tengo una página personal que es romaricosibrian.com, que pues ahí está todo lo que me gusta, lo más reciente y lo voy actualizando, pero en Instagram que ahora es como, también está en Facebook, así aparezco, pero Humans on Bikes está en Instagram y es un, ahora le llamo como colectivo de, de realizadores, pero más como altruista, donde lo único que queremos es fomentar el uso del ciclismo como movilidad, eh, como como competitivo, como de diversión, como encontrar un lugar nuevo, un buen café, ¿no? Todo lo que conlleva este estilo de vida. Y también está mi perfil personal en, en, Instagram, en Instagram, que es Romarito Entonces, básicamente ahí, ahí está todo. Perfecto. Pues sí, le vamos a dar seguimiento y vamos a compartir estos videos también, en, tanto en la página de Cletofilia y en las redes, compartir tu, tu link para que estén al tanto de esto. Pues muchísimas gracias. Qué buena no, onda. Gracias, no, qué bueno que me mandaste ese mensaje ahí por Facebook y, y se hizo la, la, la plática. Venga, pues estamos en contacto luego a ver si hacemos una colaboración o algo, estaría increíble. Ahora vamos a empezar con a buscar los cafés que, que, que, que nos recomiende la gente, ¿no? Entonces, si a ti se te ocurre algo, si tú crees que podemos colaborar en algo, la idea es eso, que Humans on Bikes sea como algo que ayude a potencializar De una forma audiovisual El tema que tenga que ver con la bicicleta Súper, no, está buenísimo Seguro que sí Haremos algo en conjunto Perfecto bueno, bueno, pues muchas gracias Muchas gracias a ti Nos estamos viendo Un abrazo Juan Pablo, que estés bien Bye, Bye, -bye.